es podemos sencillo o sea, la mayoría tiene miedo o sea de repente agarrar y pensar en, tiene el miedo del vehículo que es enorme y eso no es nada es como si fuera manejar un trabajo, el tamaño no más cambió ¿verdad? y eh, que se animen es un desafío es un, eh, nosotras podemos nosotras somos inteligentes valemos eh, yo creo que para las mujeres yo creo que no hay nada que nosotros no podemos hacer. Y yo ya tengo que... Jugar. Cuando se estuvo, ella ya, ya estaba, Italia está viniendo. O sea que yo me doy cuenta cuando yo les veo así a una cuadra y ven porque sabían cuál era mi coche. Por su reacción yo ya sabía que ellos estaban felices. ¿Conocen un... ya? Sí, claro, me gusta. ¡Ay, Italia! con tanto placer, qué placentero es viajar contigo. Esas cosas pues de repente te alegra mucho y te incentiva a seguir haciendo cada día mejor tu trabajo. Entonces bueno, no tan que haya una diferencia, una discriminación de parte de los hombres contigo. Tus en, la empresa, ¿En, no, la en la empresa, no. En la empresa no. en la empresa no. Fuera de la empresa, sí. fuera de la, por las calles. Pasajero. Hay muchos pasajeros machistas. ¿Qué te dicen? Nada, no se sube conmigo. ¿Qué? No sí. sé. No, no. Es para que vean nomás que todavía en esta sociedad tenemos un nivel de machismo muy marcado. Eh, varias veces yo conozco varios pasajeros que no se van a subir conmigo. A veces es, viene así una pila de gente y él les va atrás. Y... yo bueno, y... ya le a ellos. Sí. Ya sabes. Yo la conozco todo ya. Bueno, hace tres años que estoy dando la vuelta por todo y, y tengo muchísimos pasajeros varones también que les encanta viajar conmigo. O sea, por eso te digo que el porcentaje de machismo es mínimo. Yo creo que nosotras somos un poco más cuidadosas por el hecho de que somos mamás, eh, sabemos lo que es estar, por ejemplo, embarazada, sabemos lo que es tener los hijos en brazos. Entonces tenemos mucho, yo por lo menos tengo mucho más cuidado en eso. Eh, la atiendo mucho a, lo, a las la embarazada cuando se sube por ejemplo yo espero que se siente primero ya. entonces me muevo yo no, no voy a moverme por solo el hecho de que vamos vamos a ponerse ir a caer y se va a lastimar mucho yo también con la persona de tercera edad yo le tengo muchísima paciencia y eso ellos me agradecen siempre y, ¿Y ahí llamo? es donde tus tu pasajeros ya te dan ese destaque ¿verdad?, de la atención preferencial que vos tenés y con la vos gente. Sabés que yo, el no, yo no sabía el, el impacto que iba a tener, o Si sea, yo no sabía que había tant, tant, tantos pasajeros que, que, me, que me iban a eh, dar ese, esa demostración de cariño en esa, en esa publicación. O sea que yo lloré, yo lloré porque eh, viste que yo ahora me bajé, ¿verdad? Ya estoy con ¿Qué con ella?